Hey, ¿qué tal amigos de Claro Música? Claro, parceros, espero que estén muy bien Y como siempre tenemos grandes invitados Aquí en su casa, Claro Música Y hoy es el turno para un grande Danny Ocean hermano, bienvenido a Claro Música, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Camilo? ¿Cómo te ha ido? Súper, súper, súper, bro. No, no, no, te, no con tanto flow como tú, pero ahí trate como de traerme el gorro del flow, a ver si, si se veía como el flow ahí parejo. No, pero tienes tu gorrito que te queda, las lucecitas atrás también es tan cool. Es tan, tan cool. Claro. <risas> hermano, qué placer tenerte aquí, gracias por, por aceptar esa invitación. Y bueno, antes de hablar de todo, de todo lo musical que vamos a, a estar contando en esta entrevista, quiero saber ¿Cómo has estado en ese tiempo? ¿Cómo, cómo, cómo estuvo ese, ese tema de la cuarentena con Danny Ocean? ¿Cómo te trató? ¿Fue un momento de mucha música? Fue un momento de mucha, de mucha creatividad, sin duda. Eh, creo que el, el 2020 también se representó mucho en, lo que, eh, en mi segundo disco y lo que estaba como que buscando. Ha sido, se representó mucho también en la búsqueda de ese sonido que estaba buscando para mi segundo disco, pero ha habido mucha ansiedad, Camilo, la verdad. Este, eh, y ha sido un, un, es como un año incómodo, ¿no? Uh -huh. O sea, es cool, es cool porque también, también soy parte de que el, el planeta también necesitaba un respiro a, a que las cosas también iban muy, muy rápidos, pero siento que también a nivel de información ha ido muy rápido, ha ido, el contenido ha estado volando y, y creo que la ansiedad... Es, se ha ido como fomentando cada vez eh, más eh, este último año y, y no sé, han sido tiempos raros, amigo mío. ¿Tú cómo lo has pasado? ¿Cómo te ha ido a ti? Igual que tú, ansioso, como que uno no procesa tanta información, como que no sabe qué va a pasar eh, mañana, si lo que estamos haciendo hoy está bien. Eh, creo que te entiendo mucho y te lo pregunto por eso, porque sé que en la música ha sido como, como un tema que nos ha afectado un montón también. sí Pero, pero allá es donde quería llegar. Eh, digamos que nos estamos dando cuenta que en el género urbano los artistas están lanzando muchas canciones, o sea, eh, y, y más los artistas grandes. Yo podría hablarte de una canción mensual, eh, en algunos, en algunos casos contando Futurings. ¿Qué opinas tú de eso en cuanto, en cuanto a la industria musical, tú como proyecto de Any Ocean? ¿Crees que está bien que el mercado esté así de, de adelantado? Mira, la verdad, amigo mío, yo creo que cada artista y tiene su, su, su manera de, de, de, de ver su propio, eh, de hacer y crear su propia, digamos, como carrera, ¿no? Y si cada artista quiere lanzar una canción mensual y, y, y eso los ayuda, yo eso lo, lo respeto por igual, ¿no? Eh, creo que estamos en épocas donde todo el mundo está consumiendo mucha información. Eh, creo que vamos muy rápido, la verdad. Eh, sí es real que la, el factor de, que, de, de vivir las canciones afuera, en una discoteca, o pasar por un bar y escucharla afuera, eso ayuda mucho al, al consumo de, de la música, ¿no? Pero creo que cada quien tiene su propia manera de hacer las cosas. Yo, por lo menos en mi caso, yo necesitaba un año en, de, de crear, y, y yo soy muy conceptual, entonces... Yo también necesito tener un momento de silencio para yo poder, ¿sabes? Como para yo poder organizar mis cosas, saber qué es lo que quiero, ¿no? Y cómo armar mi, mis propias cosas. Pero creo que contar que cada persona y cada artista haga sus cosas de su propio corazón, ¿no? Y, y lanzarlo, o sea, creo que ya eso queda cada quien. O sea, al final todos estamos metidos en nuestras casas, hay mucha información, es normal que haya mucha información, ¿no? Eh, no, no, no quiero como que ponerme tampoco en una posición a decir, wow, yo no siento que deberían sacar tantas canciones en un tiempo, porque mucha gente dice, bueno, se van a quemar, no se van a quemar, pero al final, o sea, estamos en tiempos complicados y... y... ¿Qué no se hace, ¿no? o sea, estamos sí. aprendiendo. Creo que a medida que va pasando las cosas, estamos todos aprendiendo y, y, y ya, ¿no? Pero, hermano, toda la razón... Eh, el sonido de Dani Ocean, eh, en particular, cuando yo empecé a conocer tu música, me pareció que refrescó. Eh, eh, y más cuando salió un, un talento como eh, urbano de Venezuela, eh, veníamos viendo los microTH también, pero veo que refrescó, me rehuso todo lo que sacase eh, Y siento que tiene como, como un sello eh, muy, muy tuyo. O si sea, uno escucha una canción, no sabe eso, es. Dani Ocean, en cuanto a producción, en cuanto al color de tu voz, en cuanto al concepto que estás mostrando, ¿qué, qué ha pasado con los últimos lanzamientos? ¿Siguen teniendo ese mismo sello? ¿E ¿Este espacio te ha dado para refrescar y decir, hey, voy a mandarme eh, por otras, eh, otros sonidos, eh, mezclando eh, otras ramas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está ese proceso creativo de Dani Ocean en, en, en ese 2020 y en esto que estamos presentando este 2021? Bueno, fíjate que, que mi primer álbum, eh, 54 más 1, que estaba Me Reuso, estaba en Bow, hay canciones como Swing, eh, fue, un, fue, un, fue un álbum mucho más personal, no hubo colaboraciones, fue un álbum, cuando yo me digo, cuando me refiero a colaboraciones no, no, no es nada más a nivel artístico, sino también interno, a nivel de producción, a nivel de, de composición. Fue un álbum que todo lo hice yo, lo diseñé yo, toda la, la, la parte de contenido lo, lo, lo, lo aterricé yo. Ya esto es mucho más colaborativo, pero estoy yo atrás también de todo, ¿no? Este es un, he estado construyendo un álbum que he estado incluyendo muchos amigos míos que he conocido a lo largo de mi vida, que respeto y admiro muchísimo. Eh, cuántas veces, que es el, el nuevo sencillo, lo hizo Obi, lo, lo, lo produjo Obi. Eh, y ha sido como un, un, un... un es un Dani ya fuera como de esa habitación donde él creó todo, ya es un Dani con, con sus panas, con las personas que él quiere haciendo todo, haciendo haciendo haciendo como un concepto como tal, pero sí, sí, sí mantiene la misma esencia, yo siempre estoy atrás de todo, amigo mío, yo soy de esos, de esos artistas. En la producción sí, musical también, ¿te gusta estar ahí en los controles es, también o qué? Aunque, aunque aunque tal vez no soy, hay, por ejemplo Pronto es una canción que, que produje yo hace muchísimos años eh, y eh, yo se lo mandé a un amigo mío con que estaba trabajando recientemente, que se llama Bifro, que también es venezolano, y él le él, él terminó de agregar un toquecito. Entonces, así ha sido tal vez me iba a México a trabajar con, con mi equipo, y ellos hacen las cosas y yo voy diciendo, ah, pero imagínate esto por aquí, haz esto por acá, haz esto. Entonces, yo estoy detrás de, en verdad, en todos los procesos creativos, ¿no? Solo que es ahora apoyado con, con varios amigos. y Claro, claro. Bueno, qué que... es ¿no? Me parece súper cool, pero lo que dice, se mantiene en la esencia y me parece chévere que sea ese artista 360 que está detrás de lo que le quiere mostrar a su público. Se nota en lo que te digo, en la versatilidad y en la originalidad. Pero bueno, ese proyecto, ¿cuántas canciones va a traer? No sé, brother. No sé. Ver. No me preguntes eso, Camilo, que esas son como preguntas ahora como son como muy complicadas. Pero no, no tengo, no tengo un número, tampoco tengo un título. Tampoco, eh, está, está en creación está en creación, hay un concepto que es lo cool, hay, una, hay un universo ya creado, que es lo creo que es la parte más eh, eh, eh, no te voy a decir, creo que lo más complicado es la elección los procesos más complicados en el álbum creo que son la elección de temas, Ajá. más allá de la parte de conceptualización es, cuáles son los temas que vas a poner en este universo y el título que le quieres poner al, al, al, a, a este álbum no lo tengo, me encantaría okay. tenerlo ahorita pero no lo tengo, pero creo que Así como dice, me rehuso, dale tiempo al tiempo y... Dale y, tiempo al tiempo, ya, el tiempo Ok, ok, está bien, está bien, está perfecto. No siempre hay que tener todo listo, papi. Me gusta más eso cuando las cosas se van dando. Exactamente. ¿Cómo es el proceso de creación de, de Danny Ocean en cuanto a composición? Tú eres un, un, un bro que, que eh, se senta a escuchar el vídeo escribe. ¿Es algo personal lo que te pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son los procesos tuyos en cuanto a ese tema de creación que creo que es muy importante? Mira, creo que yo, eh, ¿sabes qué? Últimamente he estado como, como también haciéndome esa misma pregunta y yo no, no tengo algo como particular. Hay, hay, veces que, hay veces que tengo una pista y me encanta, hay veces que empiezo por la pista, hay veces que empiezo por la letra, hay veces que empiezo por la melodía, hay veces estoy conversando con alguien y se me vino toda la canción eh, eh, adentro. Yo soy mucho de freestylear, soy mucho uh -huh. de improvisar con el micrófono, ¿no? Eh, hay, hay muchas canciones que, que salen, a veces no, no es uno el que escribe, esa es la verdad, amigo mío, a veces no es uno el que escribe, a veces tú eres simplemente como un, un canal, ¿no? Y estás dejando que fluyan las cosas, estás escupiendo, escupiendo cosas, y, pero hay muchas cosas, no tengo como un proceso creativo, digamos, últimamente lo he estado pensando porque yo, todo el mundo me dice, ah, bueno, yo me siento a escribir y vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo acá, y yo, Creo que en el momento en que yo me siento en... Cuando hay reglas, no me gustan cuando hay reglas. Okay. No me gusta que hayan reglas. Entonces, como que no... Siempre estoy como... Hay movimiento. Siempre trato de mantener el ah, movimiento y, y, y me voy con la intuición y voy. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Hay veces que no sé ni siquiera lo que estoy haciendo, pero, pero se siente vale. bien. Yo, eso me estoy, yo creo que mi proceso creativo es dejarme llevar con el feeling. Eso es mi proceso oh, Ok, dejarte de llevar con el feeling. Ahí está, un consejo. De dejarse llevar, chicos... Bueno, Dani, aquí hay algo que nos gusta hacer mucho en Claro Música. Eh, y hacemos siempre muchos retos. en la primera cita si te teníamos con los retos, pero vamos a hacer algo sencillo. Para que no te me asuse, porque va a decir: No, este Camilo, Camilo, Dios. Camilo, no me lances no la duro, Camilo, no me lances duro. Papi, jamás. Sí, sí, <risa> yo soy fanático de tu música. Es más, <risa> tengo un video donde estoy cantando, eh, eh, me rehuso en un show ¿o hice. Te voy a mostrar, tú a etiquetar y ¿En todo. Serio? Te lo juro por Dios. Mándamelo, mándamelo para verlo, mándamelo. Vamos a mandarlo ahí, baby, no. Le, le tiré un pasito y todo, papi. Ajá, la coreografía, oíste. ¡Ah, qué duro, qué duro! Mándamelo, mándamelo para verlo, por favor. Imagínate, imagínate que aquí tenemos algo que nos gusta hacer, que es el top 3 de los artistas. En, esto, en este top 3, básicamente, sé sí que es difícil, eh, y, y, y, pero necesito que lo pienses de una. Yo quiero que me diga Dani Ocean, en este momento, ¿cuál es su top 3 del 3? al uno de artistas urbanos que tú digas, bro, no solo respeto admiración, sino le mete O sea, yo me interesa en que tú digas, me gusta lo que suena, sin, sin, sin demeritar a otros artistas, pero yo quiero saber cuál es el top 3 de Danny Ocean. Justin Quiles, eh, pues, creo que es más que claro que soy fan de Justin Quiles, eh, no. Mike Towers, me gusta mucho lo que está haciendo Mike Towers. Eh, um... Y, uh, wow, o sea, es que hay mucho, hay, hay mucho, me gusta ah. mucho, y, la verdad me gusta mucho Sion y Lennox, siempre creo que las melodías de Sion y el contraste de voz con Lenox son un palo, son duros. Sí. Creo que son, son mis top tres por ahora, pero hay muchos, hermano, hay muchos que admiro. Pero y hay muchos, sí, hay mucho talento. Lalo, me gusta mucho lo que hace Lalo, por ejemplo, Lalo de Brad, me fascina, Lalo Brad, duro. Creo que el... Es un pana demasiado fresco, me explico, y, y, y eh, creo que está aportando mucho a, a, al sonido de lo que está pasando hoy en día, así que hay, hay, muchos, hay muchos artistas que admiro, la verdad. Si, si te pudiera decir, eh, ese top 3 en productores musicales, ¿a qué me meterías en esa lista? Meto a Obi, que es mi hermano y lo quiero muchísimo. Ajá. Este, eh, meto a, a... respeto mucho lo que está haciendo Tiny, eh, creo que Taini está durísimo también. Y voy a meter un amigo mío personal, se llama Bifro, no muchas personas lo conocen, pero lo van a conocer. Él es un crack en lo que está haciendo, es un, sé que va a ser un fenómeno y, y nada, acuérdense este nombre, Bifro. Bifro, pendientes ahí, por favor. Bueno, gracias por darnos ese top, Dani. Eh, y bueno, pronto, eh, y como pronto va a haber mucha música. Eh, yo quiero que por lo menos que me digas, bro, Cami, mira, a los claroparceros y a todo el combo de música a lo bien, chicos, esperen en este 2021 por lo menos unas dos, tres canciones, una primicia de algo, papi. No, va a venir, va, va a venir canciones. Va no, a va a ver, porque va a venir canciones muy cerca, ya es un, es un año donde, donde sí voy a sacar contenido, digamos, ¿no? Y, y, y como te expliqué, ya ya el álbum ya el álbum está aterrizado, ya las canciones están, gracias a Dios, hay muchas canciones que... Que estoy en un 70% del disco que te puedo decir. Muchas canciones ya están listas, eh, pero se vienen. Se viene música. Pronto fue pronto. Fue el, el, el primer sencillo. Cuántas veces ya es mi segundo sencillo. Es mi primera colaboración. No sé si te lo había mencionado antes. Ahorita no me acuerdo, pero mm -hmm. es la primera colaboración que tengo en mi carrera musical y fue con Justin. No, y, y eh, se viene. Se viene música. Sí, sí, se viene música. Créeme, yo también quiero. Yo también quiero ya. Dios, están súper pendientes. Bueno, pues esperamos toda esa música aquí. Todos mis claro parceros, solamente yo y todo nuestro equipo. Estoy que me escucho todo eso, papi, para ver si si siento también todo ese flow Todo ese ambiente. Dani, o sea, que uno como lo transporta. Y no es como hay chimba Hay una atmósfera, una atmósfera. Una atmósfera. Y no es que es que es como esa atmósfera, papi. Eh, eh, o sea, transmite, transmite. Me, me parece muy chévere, cool, eh, Dani. Pues hermano, eh, quisiera que. Invitarás a todos nuestros claros parceros a que obviamente no se pierdan toda tu música ahí por nuestra aplicación Claro Música que no consume datos. Así que digámosle, sí, digámosle. Claro que, que, sí. que estamos con el con el, con el turo. Claro que sí, por acá año ocho muchachos y a todos los claros eh, parceros, a todos los claros parceros eh, vayan a escuchar mi música. Creo que hay un mensaje bien bonito atrás eh, mi más reciente eh, sencillo se llama Cuántas veces junto a Justin Kiles. Y vayan, escúchenlo, que está increíble. Gracias, Camilo, por el tiempo, por el espacio. Gracias por todo, papá. Y bueno, na, ¿dónde estás tú? ¿Tú estás en, en dónde? ¿Tú estás en Bogotá? en Bogotá? ¿Tú dónde estás? en Bogotá? En, uh, ahorita estoy en Santo Domingo, pero yo vivo en Miami. Pero cuando voy a Bogotá a ver si nos vamos por unas birras algo. Pero parece? por favor, pero por favor, tú tranquilo, que estás con aquí muestro la musiquita que viene, sí les muestro la musiquita que viene, musiquita que viene <risa> para ver qué, me, ver qué opinan. Por favor, te voy a el video. Eh, bueno, pues a todos mi combo de Claro Música, pendientes ahí de esa nueva colaboración con Justin Quiles, que es durísima, eh, que tienen que estar pendientes ahí, obviamente que la escuchen en nuestra aplicación, que no consume datos, en nuestros canales de televisión, y que estén muy pendientes de lo que viene con Dani Ocean, eh, talento venezolano para el mundo, y realmente que sé que se van a hacer cosas muy duras en tu carrera, aparte de las que ya has hecho, y nos despedimos con la despedida del cuervo, papi, aquí. Dame la mano. Ey, pero manito y puñito, papi, y puñito. Puñito, pero...